Hola, soy Manuel Sierra Castañer, profesor en TELECO y director para Latinoamérica y Cooperación al Desarrollo en el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid. Comencé mi trabajo en este ámbito de la cooperación en 1999, en el que estuve de voluntario de Ingeniería Sin Fronteras y fui el presidente de la asociación entre 2003 y 2007. Y en la universidad empecé pues, con docencia en asignaturas de libre elección en el año 2000 y luego pues he estado dirigiendo trabajos fin de carrera, he estado participando en distintos proyectos de cooperación, hasta que en un momento dado pues empecé a trabajar en el ámbito de la universidad. El papel de la Universidad Politécnica de Madrid en el ámbito de la cooperación para el desarrollo es, ha sido muy importante en los, en los últimos años. Yo creo que la universidad ha sido pionera en, en muchos aspectos, Siempre en el ámbito de nuestra especialidad, que es la tecnología, la ingeniería y la arquitectura, principalmente sin olvidarnos del deporte y del diseño de moda, donde también hay una, una actividad en este, en este ámbito. ¿Qué es lo, lo que ha hecho, qué es lo que ha destacado a la universidad, a la UPM, en este ámbito? Pues yo diría que la labor de mi antecesor, de Jaime Cervera, cuando... Cuando fue director de cooperación, cuando fue nombrado director de cooperación en el año 2004, lo primero que hizo fue crear la figura de los grupos de cooperación, que era una figura de imagen y, y semejanza de los grupos de investigación. Ahora mismo sigue existiendo, tenemos 21 grupos de cooperación en, en la universidad, muchos activos. Y esa figura lo que sirvió fue para, para organizar y para coordinar eh, la labor de de distintos grupos de profesores y alumnos y entre otras cosas pues para formalizar e ir profesionalizando lo que ha venido a ser la cooperación universitaria para el desarrollo. Otras universidades han ido copiando el modelo, el modelo de la UPM hasta ahora. Luego es reseñable que en el, año, en el año 2012 se creó el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo que es un paso más, ha, sido, ha supuesto una agrupación de distintos grupos de cooperación y de investigación eh, creando una red y trabajando un poco de manera coordinada hacia, hacia el objetivo del desarrollo sostenible. La ingeniería en el mundo del desarrollo creo que ocupa una posición relevante. Eh, no es tan, tan conocida como la labor de, de otras áreas como el área de salud, incluso el área de la economía o de las ciencias sociales. Pero, ahora mismo, muchos de, de los trabajos de provisión de servicios básicos acaban necesitando la labor de, de ingenieros y de arquitectos también. No podemos olvidar todo el trabajo en, en provisión de agua, de sistema de saneamiento, de electrificación, de energía en, en su contención más amplia, de servicios de telecomunicación, todo eso lo acabamos dotando los ingenieros y el ser capaz de proveer esos, esos servicios bajo un prisma que tenga que ver con las necesidades y, y con los derechos de, de los usuarios y los beneficiarios acaba siendo un papel, acaba teniendo un, una relevancia muy importante y eso es lo que nos caracteriza a los ingenieros y arquitectos en, en este ámbito. Como universitarios nuestra función es formar a los futuros profesionales, formar a nuestros ingenieros, nuestros arquitectos que van a trabajar en España y muchos de ellos cada vez más en, en, otros, en otros entornos. Pero independientemente de donde trabajen, a la hora de tener una, una formación global necesitan no solo ser capaces de entender perfectamente las, los conocimientos técnicos y ser capaces de trabajar con ellos, sino también de, de entender el entorno donde, donde van a desempeñar su trabajo. Al final lo que buscamos es que sean ciudadanos y profesionales globales que, que puedan trabajar en distintos ámbitos. Y ese es un trabajo cada vez más importante y que cada vez más reconocido por, por la sociedad y, y por nuestros gobernantes. Eh, creo que en la UPM estamos avanzando poco a poco hacia la integración de esa concepción más global del ingeniero dentro de nuestros planes, planes de estudio. Aunque, por supuesto, todavía nos falta un, un largo recorrido porque esto no, no va a venir de un día para otro, pero, pero sí que llevamos, hace un esfuerzo muy importante y es uno de, uno de los ámbitos de trabajo de la Dirección de Cooperación en los últimos años ha sido este, cómo se insertan estas competencias y estas habilidades que tienen más que ver con, con los ámbitos sociales dentro de la profesión de la ingeniería y de la arquitectura. Ahora mismo, en hace ya casi dos años, Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos objetivos, por primera vez, juntan lo que era la visión de la sostenibilidad ambiental con la visión del desarrollo que, que ponía el foco, sobre todo, en la inequidad y en la pobreza. Ahora mismo, las dos agendas, la agenda más propia al cambio climático y la agenda más propia del desarrollo se han fusionado y han dado lugar a, a, a, estos, a estos objetivos. Eh, la UPM, cuando creamos el Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano, lo que hicimos fue una apuesta por buscar una serie de estructuras que mejoraran o que facilitaran la labor de, de la universidad en, en el cumplimiento de esta agenda. Eh, y esto, ha sido el, esto es el, el propósito, esta agenda se tiene que desarrollar del 2015 hasta el hasta el 2030, eh, tenemos que cambiar la, el prisma, la perspectiva de la cooperación, lo que nos dice la agenda es que los problemas ya no son locales, sino que son problemas globales, tenemos que trabajar tanto desde los países en desarrollo como los países desarrollados, y tenemos que trabajar desde ambos sitios para ambos, para ambos sitios, es decir, cada vez está más unido todo y no se puede separar la problemática como se venía separando hasta ahora. Entonces, la vm está dando ese paso, desde los profesionales dentro de la UPM que nos dedicamos al mundo del desarrollo lo tenemos claro y ahora poco a poco pues vamos a irlo extendiendo al resto de la universidad. Los estudiantes son una pieza clave, fundamental, en el trabajo universitario. Al final, lo que nosotros los profesores acabamos haciendo es conseguir que los estudiantes tengan una, adquieran un conocimiento, acaben con una una formación adecuada para el desempeño de su trabajo. En ese aspecto, muchas de las ofertas que hacemos de la Dirección de Cooperación van dedicadas a los estudiantes. Lo que nosotros pretendemos es que todo estudiante que pase por esta universidad sea capaz de alcanzar un nivel de conocimiento y de experiencia en este ámbito acorde a sus intereses y también un poquito a sus necesidades. En ese ámbito, planteamos el problema o el, o el reto de la formación de, de los estudiantes a, a distintos niveles. Primero, eh, ofrecemos una serie de iniciación, digamos, a, al ámbito del desarrollo, de la cooperación, mediante cursos propios que son, otorgados, son impartidos bien por ONGs, bien por la Escuela Voluntaria de la Comunidad de Madrid, eh, bien por, por otra serie de acciones puntuales. Estas acciones sirven para para un primer baño en el ámbito del desarrollo. Luego fomentamos que en distintas escuelas haya asignaturas optativas en, en el ámbito de, del desarrollo y no hay en todas las escuelas, pero cada vez en más escuelas de, de la Universidad Politécnica de Madrid, en más titulaciones, tenemos esta oferta optativa. En, en tercer lugar, impulsamos que eh, los estudiantes puedan conseguir créditos mediante acciones de voluntariado bien trabajando en ONG, bien trabajando en grupos de cooperación o en el centro de la, de la universidad y esos créditos se reconozcan mediante la oferta de, de seis créditos optativas para actividades de libre configuración en este ámbito. El siguiente paso serían las prácticas o los trabajos fin de grado o los trabajos fin de máster en su caso para los alumnos de de, de la UPM. En este ámbito tenemos un programa de, de becas o de ayudas de viaje hasta en estancias de nuestros alumnos para trabajar, para realizar sus, sus, su actividad académica, de, fundamentalmente trabajo a fin de grado y trabajo a fin de máster, en el ámbito del desarrollo, en, en países de desarrollo, para estancias entre un mes y seis meses, fundamentalmente. Y en los últimos años, desde el 2005 que empezamos con este programa, hemos becado a unos 850 y a casi 900 alumnos. Con lo cual, yo creo que en, con todas estas acciones lo que intentamos es que todo estudiante que pase por la UPM pueda alcanzar una formación adecuada. El último paso, o el penúltimo si queréis, sería el máster. Tenemos una oferta de máster, ahora es el máster universitario en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, que es un máster conjunto con la Universidad Complutense de Madrid, que lo que hacemos es formar a los futuros gestores del ámbito del desarrollo y queremos que nuestros egresados acaben trabajando eh, bien en organismos de Naciones Unidas o de la Unión Europea o, o de la ECID o de otras agencias de cooperación y que sean capaces, que tengan una formación suficiente para, para gestionar programas y políticas de desarrollo. Y el último, el último paso sería la generación de doctores. Ahora mismo no tenemos ningún programa específico para para apoyar a los doctores, entran dentro de la oferta normal de, de, de la UPM, pero sí que cada vez hay más grupos de investigación que trabajan en este ámbito y todos los años hay varios doctores de la UPM del ámbito del, de, del desarrollo. Con todo esto eh, vemos la concepción integral de la formación del estudiante. Más que anécdotas, a mí me gustaría resaltar la capacidad de adaptación y la capacidad que tienen los estudiantes cuando, cuando los enviamos a estas estancias. Estas estancias, pues hacer una estancia en un país como, como en cualquier país africano, en cualquier país de Centroamérica, pues el estudiante no tiene el confort o la comodidad que tiene en otros países, como en Estados Unidos, Europa, donde, donde, envían, donde enviamos a la mayor parte de nuestros, de nuestros alumnos. Sin embargo, eh, son capaces de adaptarse, son capaces de, de trabajar en situaciones, en situaciones comprometidas. Yo ahora mismo me acuerdo a un alumno que, que pues le tocó estar en Mali cuando fue el golpe de estado y él fue, fue capaz de, vista la situación, pues ponerse en contacto con, con el consulado, con la embajada española, y buscarse la continuación de su trabajo en Senegal. Eso, pues eso honra un poco y el cómo, cómo trabajan nuestros, nuestros estudiantes y es una muestra de, de lo autónomos y, y al final lo inteligentes que son capaces o que son en, unas situaciones, en una situación como esta. Y anécdotas que he tenido personales, pues. Pues muchas. Una vez en, en, por ejemplo, en Nicaragua, hablando con, con un secretario de Estado, estábamos viendo la posibilidad de hacer un, un proyecto en común y al final me llegó a pedir que estaba todo esto muy bien, pero que necesitaba dinero para pagar la gasolina y poder ir a, al norte de Nicaragua a desarrollar el proyecto. O sea que al final te das cuenta que, que la situación de estos países es, acaba siendo muy débil y, y que es uno de los grandes problemas que tienen es este, el Estado no es como lo que estamos aquí acostumbrados a ver en, en España, que es una, una estructura perfectamente estable. Allí, pues desgraciadamente, todavía no tienen esta situación. El futuro creo que pasa por la integración de actividad, por unirse con otros expertos, por, por ser capaz de generar un conocimiento interdisciplinar. Eh, Creo, en ese sentido, que la apuesta por el Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo y la apuesta por el Máster conjunto con, con la Complutense nos pone en una posición privilegiada. Ahora mismo lo que se necesita, es en el mundo del desarrollo, es ser capaz de transferir un conocimiento, un conocimiento adecuado a las necesidades de, del desarrollo, un conocimiento propio de lo que es la universidad y un conocimiento más propio de lo que es la universidad que está en la universidad y está también en otros agentes entonces es capaz de dinamizar a distintos actores para poder ofrecer un, soluciones muy globales y en ese ámbito en ese sentido la UPM ha hecho una apuesta ha hecho una apuesta por por cuidar distintas redes, por trabajar en alianzas, alianzas público-privadas o público-público o, o alianzas de, de cualquier tipo, en ser capaz de buscar expertos que están en la universidad con expertos que, están, que trabajan de consultores en empresas o, o con, tienen el conocimiento propio de las ONGs de integrar a, a alumnos con, con una vitalidad muy grande para poder abordar con, con equipos grandes, equipos eh, multidisciplinares los retos del desarrollo que, que cada vez son más complejos y más ilusionantes el mensaje que yo daría es si eres profesor de esta universidad si eres alumno de esta universidad o si trabajas en cualquier otro entorno universitario o de empresa que pienses como desde, desde tu trabajo desde lo que tú sabes hacer puedes contribuir al desarrollo al desarrollo sostenible, al desarrollo humano y sostenible, si, si quieres, y lo puedes hacer de, de muchas maneras. No es necesario buscar un, una actividad eh, colateral a lo que estás haciendo, lo tienes que hacer desde tu centro de actividad, desde, desde tu día a día, y así desde tu especialidad, y así es como, como más vas a aportar. Y por supuesto tienes que pensar que no estás solo, es mejor integrarte en una red con mucha más gente para, para dentro de tu trabajo personal ser capaz de aportar distintas soluciones a, a este reto. Y eso es lo que nos ha marcado Naciones Unidas con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos ha marcado una línea que si se lo miran pueden ver que los grandes problemas del planeta están integrados en esta Agenda de Naciones Unidas. Y lo que nos dice es que eh, el reto es para todos y todos podemos contribuir de alguna manera y no hace falta contribuir muy lejos, hace falta contribuir desde tu formación y casi desde tu ámbito tu ámbito geográfico personal.